también eh, unas postales de un centro de investigación que también impulsamos igual para quienes están en el lado académico les puede interesar también y ya no más que Mariana que es nuestra experta nos de allá ¿eh? ¿Eh? ¿Está ah, hola bueno este, buenas, buenos días, buenas tardes dependiendo del horario en el que nos estén acompañando eh, pues es, es un gusto un placer, nos llena mucho de alegría poder tener este evento es un evento que, eh, que, que refleja un montón de, de cosas de saberes, de vínculos que se han ido tejiendo a lo largo del tiempo y que han visto una parte de su reflejo solo una parte muy pequeñita en ciertas herramientas que pensamos van a fortalecernos como comunidades, como espacios para poder repensar y generar estas posibilidades de otros mundos posibles. El día de hoy eh, tenemos a varios panelistas, cada una de las personas que estamos aquí eh, hemos participado en realidad en casi todos los proyectos, nada más nos tocó echarnos un volado a ver quién presentaba qué, pero eh, somos un grupo de trabajo bastante amplio, no? somos unas personas que representan ese colectivo ese, ese entramado de relaciones que se ha tejido no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional y, eh, y bueno en los proyectos que vamos a presentar por un lado es la sala de redacción Colmena, ¿no? es una forma de llamarlo pero puede tener muchas aseveraciones ahorita Niels Brock que viene desde Alemania nos va a explicar un poco más a qué nos referimos por otro lado vamos a tener también eh, la presentación de un repositorio en donde eh, pretendemos como generar una biblioteca, un archivo digital en constante movimiento que permita que las personas que quieren saber sobre redes comunitarias como sobre estas soluciones locales de conectividad y de acceso a telecomunicaciones puedan acceder de manera organizada y adecuada. Vamos también a, a presentar una serie de comunidades de práctica en el ámbito técnico que se han generado alrededor justamente de estas redes comunitarias y uno de los eh, productos que se ha generado a partir de, esta, de este proceso colectivo que ha sido la creación de unos manuales. Particularmente hablaremos hoy de un manual sobre eh, la creación de sistemas fotovoltaicos de energía solar. Eh, y finalmente eh, vamos a compartir la experiencia de Wixicatat y de Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, un proceso de apropiación de... Eh, pues de esas formas de comunicarnos mediadas por la tecnología a través del uso de datos, de redes 4G que ahora permiten que exista un nuevo modelo y que en realidad las comunidades indígenas rurales sean quienes se beneficien directamente de ese proceso ya nos contarán más Adrián y Blanca eh, sin más que decir, le cedería el micrófono a Nils para que nos pueda contar un poco con qué se come esto que le llamamos colmena ¿No? ¿Aló? ¿Aló? Perfecto. hola, muy buenos días uh, mi nombre es Liz Brock de la DW Academy y bueno, como yo soy la persona que uh, menos habla español, tengo el honor de empezar hoy así como para romper hielo así uh, con gusto lo hago y uh, bueno uh, empezamos, ¿qué es Colmena? yo voy a hablar de Colmena, una caja de uh, herramientas para medios locales y comunitarias y eh, es algo que fue un proyecto desarrollado juntos entre TW Academy y, y redes y muchos medios comunitarios del sur global suena súper abstracto y yo creo que es mejor de echar como un vistazo así uh, sobre qué es Colmena y nuestra estrategia de cómo co-crear tecnologías participativas desde una perspectiva comunitaria ¿no? en muy pocas palabras uh, Carlos ya lo dijo, eh, es una sala de redacción digital para el bolsillo, es decir, eh, queremos ampliar el trabajo local en estudios de grabación y cabinas de transmisión de medios comunitarios en un espacio virtual. Y en ese sentido, Colmena permite de producir y publicar contenido directamente desde el celular, ¿no? esto fue la idea, o también de otros dispositivos para poder colaborar con los colegas también en situaciones difíciles cuando uno no puede ir a la cabina de radio, en uh, una radio comunitaria por ejemplo y otro compromiso que tuvimos entonces es hacer todo esto de código abierto entonces de, uh, para permitir que sería un proyecto de innovación abierta y nos plantamos que debería uh, incluir todas las herramientas esenciales ¿no? que necesitan comunicadoras y comunicadores comunitarias. Okay. yo, ¿yo voy ¿Ahora mejor? Ahora sí, ok. Uh, gracias. Si no me señalizan, sigue uh, algunas frases. Pero ¿se ¿sí? entendió? ¿empiezo de nuevo o no? Así, ¿no? Así, okay. Perfecto. Uh, entonces, ¿cómo se ve esto en práctica? Y hemos preparado uh, algunas imágenes. Entonces, uh, imaginan desde su celular, uh, hay espacios que son como un chat donde junto con sus colegas pueden uh, preparar contenido, intercambiarlo. Esto se ve un poco como WhatsApp todavía, pero en realidad Colmena es más que eso porque tiene integrado también uh, un editor de audio, uh, que es Open Source también, entonces uh, si hagan entrevistas desde su celular o en el estudio virtual que también es parte, pueden también directamente trabajar este contenido uh, y después uh, hay un, uh, una forma de publicar en sus páginas, en sus blogs, en redes sociales o en mensajerías. ¿no? Uh, en este momento también está en la fase beta entonces esperamos de sacar la versión completa a inicios de 2024 y estamos testeando y perfeccionándolo en este momento juntos con uh, muchos colaboradores um, creo que vale la pena de ver un poco de dónde viene ¿no? todo este esfuerzo ¿no? y para nosotros ¿qué significa también la co-creación y cómo nosotros queríamos desde siempre responder a una demanda real, ¿no? porque creo que esto es el desafío, entonces podemos imaginar cada uno de nosotros herramientas super uh, acá y al final quién lo va a usar ¿no? entonces cómo sabemos que realmente hay un interés y una demanda y una necesidad así como en lo que estamos haciendo entonces, cómo empezó todo, mira un poquito atrás um, ya yeah, todo empezó en este caso de colmena con un pinche virus llamado COVID-19 y uh, fue um, entonces una situación cuando muchos medios uh, en el sur global no podían acceder a sus cabinas de radios y uh, como no todo el mundo tiene computadoras en casa de alguna forma fue difícil de seguir trabajando de la forma como se hace normalmente desde la cabina de radio no con mucha participación con encuentros uh, Uh, ya yeah, casi diarias ¿no? uh, o diarias y uh, entonces uh, haciendo muchas entrevistas y diálogos queríamos saber un poco más entonces, uh, ¿qué es, uh, ¿cómo se imagina qué les falta en este momento para quedar en contacto con el público? ¿no? y descubrimos que uh, en este diálogo con los medios en América Latina y también en África que uh, se necesitaba alguna forma de trabajar digital, de quitar como en contacto pero en situaciones eh, también muy específicas. ¿no? Entonces, no hacer como un programa o una solución a través de una computadora desktop, sino eh, como muchos solo tenían el, el móvil a mano, eh, ofrecer como eh, muchas herramientas en este ambiente móvil también. Y a, aparte de esto, tomar en cuenta que la conectividad que en el, en el norte o en, en grandes ciudades es una realidad, como una mejor conectividad, no se puede contar. Entonces, hoy en día muchas de las apps para hacer podcasts Funcionan así que eh, uno necesita constantemente contacto con el servidor, ¿no? entonces se hace todo en la nube, entonces eh, no es una solución cuando uno está trabajando en un espacio más rural, entonces aprendimos eh, también en estos diálogos que es importante eh, de, eh, ofrecer eh, una herramienta que, con la cual se puede trabajar offline eh, en muchas situaciones. Esto fue como el primer paso, ¿no?, de entenderse. El segundo paso fue ya que eh, desarrollar como un, uh, un MVP, una, uh, entender como qué es la solución más valiosa para trabajar juntos y modelarlo y después revisarlo con unos consultores y consultoras uh, para ver si es viable de hacer algo así y por último eh, en esta etapa estamos también entonces estamos comprobando esta viabilidad y estamos eh, eh, algunos eh, cambios eh, juntos con eh, los medios que participan en la fase de, de test eh, de experiencia de usuarios que nos dan constantemente feedback de lo que hay que mejorar y cómo poder eh, hacer mejor las cosas ¿no? um, entonces cuando yo hablé como de co-creación suena como muy bonito y suena como muy, muy fácil pero yo hablé también de realidades muy diferentes cuando hablamos de América Latina o de África entonces eh, eh, son eh, situaciones muy eh, diferentes y quería eh, nada más como mirar como tres eh, ejemplos ¿no? y eh, bueno, en el mapa anterior se veía un poco eh, los lugares desde los cuales hay colaboración en Colmena ahora, sean los desarrolladores que escriben uh, el código, que la mayoría de ellos participan desde Brasil. Uh, bueno, está el equipo de redes que uh, tiene liderazgo también en cuestiones de metodología y el contacto de los medios de América Latina. Y luego hay más personas que nos apoyan en África, eh, en Europa del Este y uh, en uh, la región de, de África del Norte, pero a los ejemplos que quería mostrar es nomás para mostrar también que si hablamos de medios comunitarios o locales, entonces las realidades pueden ser uh, muy diferentes y también uh, lo que quieren, así como los medios de estas herramientas. ¿no? Y aquí les muestro una imagen de Burkina Faso, donde estamos colaborando con Radio Venegré, uh, una pequeña emisora, y uh, Agua, que es la jefa de, de producción, bueno, jefa la, que se encarga de la, de la programación nos contó que es algo muy requerido uh, de trabajar más estrechamente con los corresponsales comunitarios que tienen. Entonces, en los pequeños pueblos uh, alrededor, hay personas que trabajan como uh, reporteras o reporteros uh, y que están como participando con contenido, ¿no? Pero hasta ahora no había una forma de que ellos también podían grabar cosas y enviarlo, entonces había que hacer uh, entrevistas en, en vivo, que uh, de, a veces era como más difícil también por la conectividad. Entonces, para ellos era importante de tener una herramienta que uh, mejora como la participación uh, de todas estas personas. Uh, otro caso uh, que vemos aquí uh, de nuestra colaboradora Joani de Santaray en, uh, en la Amazonía, es un equipo que tienen un podcast, son uh, jóvenes indígenas que uh, trabajan juntos uh, con uh, los pueblos originarios allá y quieren una herramienta para que los jóvenes uh, pueden expresarse uh, más sobre su cultura y uh, sobre sus uh, trabajos. Y por último, um, aquí se ve uh, bueno, un lugar uh, de trabajo en uh, Ucrania actual, Caterina uh, de Radio Cultura en Leópolis, en uh, Ucrania, que trabaja allá. Eh, antes más en la redacción de música ahora también en otros contextos eh, eh, nos presenta ya una otra necesidad, ¿no? entonces que sea eh, COVID-19 es o, un problema en muchos lugares todavía, pero hay otros conflictos, o sea, como en tanto que en Burkina Faso también hay como uh, uh, grandes problemas con grupos armados que están en el territorio. Ahora en, Ucra en Ucrania, desde el inicio de la guerra, uh, el trabajo de los periodistas se ha vuelto como más complejo. En un inicio no había tanto interés en herramientas como Colmena, pero desde que no hay uh, muchas veces electricidad fiable y tampoco conectividad, entonces se vio que también en estos contextos uh, uh, Colmena puede ser una herramienta interesante. Y bueno, eh, para no halagar tanto, entonces era un intento de mostrar, ok, eh, frente a esta diversidad, cómo nosotros podemos crear una herramienta didáctica, entonces, eh, para uh, tener como mejor uso también de, de colmena, ¿no? Entonces, ¿cuál sería una forma? Y no queríamos hacer un manual tipo paso 1, paso 2, paso 3, eh, sino queríamos ofrecer como algo que permite también como un, una, una apropiación, ¿no? de colmena realmente y en este trabajo de la guía metodológica trabajamos uh, muy estrechamente de, con redes uh, María Álvarez que no está aquí hoy entonces lideró este trabajo y uh, después uh, como resultado de muchos debates y uh, cosas que hicimos uh, llegamos como a uh, este, esta guía metodológica que no lo llevo impreso pero que lo puedo mostrar como con más detalle lo que tal vez sí es importante de hablar de la guía, en pocas palabras, es que es una metodología circular eh, basado en la investigación de acción participativa, eh, que se pareja, parece mucho también a una metodología que usamos en DB Academy, que es el Human Centered Design, que también es una propuesta circular y fue muy interesante desarrollar esta herramienta juntos. ¿no? y bueno aquí nada más una imagen que significa como diseño cíclico entonces eh, creo que es un poco autoexplicativa pero en vez de tener un, un manual como lineal donde eh, uno solo va como del, del primer paso hasta el último entonces estamos pensando aquí en una formación que eh, no termina entonces sino que sea como un, un proceso constante ¿no? y desde la construcción de un, de un escenario, de, de entender uh, lo que uno quiere hacer, de mirar, de dialogar con las personas que se han capacitado, uh, hasta de uh, pensar uh, después como en una propuesta concreta uh, en las diferentes situaciones. Uh, llevar a las personas a actuar y al final de evaluar y celebrar los resultados luego para comenzar de nuevo ¿no? y uh, uh, continuar como con las formaciones, ¿no? de entender eso como un proceso y no como un fin en sí. Y así nació como la guía práctica y uh, de nuevo uh, unos un pocos ejemplos, uh, todos los talleres que hicimos tuvieron que pasar como en línea, pero traje algunas imágenes aquí, el primer taller que era en, en Kiswahili en la parte uh, oriental de, de Kenia, en una ciudad de costa allá, en Mombasa y fue un encuentro de, uh, de medios de Tanzania y de Kenia eh, que vieron como la, la guía y entonces le gustó pero desde el primer día en lo que pasó como en el taller fui como bueno esto aquí no funciona ¿no? y esto es, tenemos que hacerlo como un diferente no y fue al final como un proceso cuando realmente se casi se reescribió como gran parte de esto entonces para realmente adaptarlo como y ahora eh, van a seguir trabajar con este material como ya eh, o sea, hay también como un proceso de apoderarse como de la metodología que fue muy muy lindo de ver no en Ucrania fue uh, Ucrania, perdón, fue un proceso uh, parecido. Uh, también tuvimos muchas dificultades así, para las condiciones de trabajo que están uh, uh, allá ahora y descubrimos también nuevas necesidades a través de la metodología que, que vamos a seguir trabajando como son aspectos de, de seguridad, por ejemplo, y uh, uh, también uh, cómo capacitar uh, nuevas periodistas en la situación del, del conflicto que, que se vive actualmente. Y por último, una imagen de un taller de América Latina con algunas hasta caras conocidas que entonces uh, uh, a veces encuentran a Wally o más bien a, a Adri, entonces... Uh, uh, um, y bueno, uh, tal vez también después puede combatir más sobre esto, pero uh, uh, Redes llevó como uh, los uh, talleres con los participantes en, en América Latina y fue también un uh, proceso muy rico de, uh, de reflexión. Uh, y uh, no sé no voy a halagar más sobre este punto pero tal vez después si quieres contar algo Adrián entonces eh, adelante y así bueno eh, cerrando un poco entonces esto es como la, eh, la guía que desarrollamos esta guía participativa que eh, puedo a quien se interesa mostrar después con un poco más de detalle eh, y también lo vamos a disponibilizar como online para quien quiere que verlo claro es para un, un software muy específico pero eh, también vale la pena si ustedes trabajan con medios comunitarias o radios comunitarias y si lo quieren conocer, mantener en contacto. Pero la guía está ahora bueno, revisado después de estos primeros talleres y lo que es lindo es que y se ve aquí en las imágenes que ya se están como preparando como uh, una serie de nuevos uh, eventos, entonces las primeras personas que fueron capacitadas como multiplicadoras y multiplicadores ahora están ya en sus medios para seguir el trabajo y vemos aquí por ejemplo a... Uh, Michelle Nogales de guaso eh, en Bolivia, que están preparando un taller justamente con una perspectiva feminista y tecnologías, eh, eh, donde Colmena va a ser como una herramienta que, que exploran juntos. Um, los compañeros de Radio Nexawa en Túnez, um, están viendo cómo Colmena puede ser una plataforma, una herramienta para trabajar con jóvenes y uh, crear como nuevos formatos participativos. Y Radio Aconchegua, en Brasil, Uh, todavía tienen uh, otra visión uh, que quieren entender también cómo explorar más en el mundo de, de software libre ya que ellos también uh, están como muy ligados a, a este proceso. Y entonces yo creo que son resultados que muestran que como con una guía metodológica flexible entonces uno puede estimular también procesos ¿no? que son mucho más situadas y que tienen mucho más que ver con las realidades con, con las personas. ¿no? Y eso nomás, entonces... Uh, Espero que no fue demasiado abstracto, pero uh, era más bien como para mostrar uh, un poco la experiencia y les invito a charlar un poco más después uh, y también conocer Colmena y si quieren también participar en la comunidad de, de práctica en el desarrollo de, de estas herramientas. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias Nils y justo justo yo creo que la, la, la presentación de Nils nos lleva a esto de lo que hablábamos antes de empezar aquí con el grupo que nos encontramos eh, presentes en el Centro de Cultura Digital, que tiene que ver con cómo eh, para generar este tipo de herramientas este tipo de procesos, lo más importante es partir de la diversidad no y creo que todas las personas que estamos aquí quienes han participado en estos procesos en diferentes eh, pues desde diferentes tareas y de diferentes escenarios, al final lo que tenemos en común es que hemos tenido que romper un montón de paradigmas de lo que pensamos que es cierto, ¿no? Y por eso son procesos que a veces llevan mucho más tiempo, por eso son herramientas en constante construcción y que, y que vamos a tener que siempre estar repensando, ¿no? La metodología de la investigación es participativa es solo una forma de, de entender este retorno siempre hacia el territorio, hacia el, ¿no? hacia el suelo que se pisa... Desde el cual se parte para generar estas herramientas tecnológicas y el siguiente proyecto que va a presentar Daniel Abello de redes por la diversidad equidad y sustentabilidad es el nombre completo de cuando hablamos de redes no se lo tienen que aprender no se preocupen este eh, tiene justo que ver con un programa de formación y cómo eso fue generando o llevándonos hasta esta creación de un repositorio virtual entonces Hola, muchas gracias. Eh, bueno, yo soy Daniela Bello, ya Carlos me presentó. Eh, yo colaboro con la organización Redes AC, aquí con varias compañeras y compañeros. Y bueno, aparte estoy en eh, la iniciativa eh, Lognet, con varios y varias aquí también. Esta iniciativa está desarrollada por APC y por BISOMATICA y la iniciativa lo que pretende es eh, pues desarrollar y potenciar en todo el movimiento de redes comunitarias en, en varios países enfocados principalmente en el sur global y bueno con esta iniciativa apoyada por eh, la agencia sueca y también por la agencia de Reino Unido de Cooperación eh, estamos desarrollando varios proyectos y uno fue crear una metodología de trabajo que sirviera para las organizaciones que están desarrollando programas de formación o que tienen la intención de desarrollar programas de formación que eh, que potencien las redes comunitarias pues compartimos una metodología de trabajo eh, que se creó aquí en México y eh, pone la finalidad de que se eh, desarrollaran cinco escuelas de redes comunitarias en cinco países del sur global. Una es aquí en América Latina, Brasil, eh, también hay tres en África, en Indonesia, una. O sea, en Asia, una, que es Indonesia, en África hay tres, que es Kenia, Nigeria y Sudáfrica. Y eh, esta es la parte como importante del proyecto, son el desarrollo de estas escuelas y aparte el desarrollo de un repositorio de formación, que es el que este, les vamos a presentar ahora. Además, estamos muy contentos porque es la primera vez que lo estamos presentando en público. Eh, bueno para ayudar a, a estas organizaciones de estos cinco países a que desarrollaran sus proyectos de formación lo que hicimos fue desarrollar una guía primero que se presentó a finales de 2020 en esta guía eh, que trabajamos eh, también con APC Visomática y varias organizaciones lo que expusimos fue nuestra visión de las redes comunitarias y eh, la metodología IAP que ya este, aquí Nils la, la contó y también contamos la experiencia del programa de formación de guía Comunitario por cierto esta guía también, este, el diseño lo hizo aquí Mónica Parra eh, la guía se llama la autonomía tecnológica como constelación de experiencias y está disponible en cuatro idiomas en español, en inglés, eh, francés y portugués para quienes estén interesados lo pueden encontrar ya está en el repositorio, también lo pueden ver ahí eh, bueno, en la guía, eh, como les comentaba eh, lo que hicimos fue presentar nuestra eh, pues visión crítica de la tecnología y de las redes comunitarias eh, nosotros entendemos las redes comunitarias como estrategias de comunicación que están mediadas por una tecnología, pero que lo más importante sobre todo es el proceso comunitario que hay detrás de su construcción. Y además creemos que pues, eh, la comunidad es la, la que lo hace sostenible. ¿no? Eh, entendemos también las redes comunitarias no solo como el acceso a la conectividad, sino más bien justo como estos eh, procesos. Eh, económicos, políticos que hay detrás y de hecho la formación que, que nosotros eh, siempre recomendamos que se dé eh, está vinculada con todos estos temas ¿no? con regulación, con temas fiscales, con temas de sostenibilidad no solo con temas técnicos también sociales bueno, en la guía también les compartimos a estas organizaciones la metodología IAP que ya contó un poco más este esta metodología nosotros la hemos empleado porque creemos que es bastante pertinente y eh, es un ciclo constante de reflexión y evaluación y eh, se clasifica en cinco fases. Eh, aquí las pueden ver, la construcción del escenario, la fase del ver, la fase del pensar, la fase del actuar y la fase del evaluar. En la guía pueden encontrar eh, más detalle de cómo se... de qué consiste cada fase. Y bueno, finalmente en la guía también compartimos lo que es Tequio Comunitario, que es un programa de formación eh, que se creó aquí en México, y el cual busca que, o sea, formar una red de comunicadores eh, indígenas que se acompañen entre sí, pero también que se puedan brindar eh, conocimientos técnicos para la instalación, la operación y el mantenimiento de estos medios de comunicación. Eh, se han hecho dos ediciones presenciales en México y además eh, se han hecho tres ediciones de tipo ya híbridas eh, con la UIT y es un programa que va dirigido ya no solo a personas que viven en México sino a personas que habitan eh, todo el continente de América Latina. Y bueno, esta guía que compartimos, eh, esta metodología... Lo que, lo, que, lo que sirvió fue para que se desarrollaran estas escuelas de redes comunitarias que les decía al principio en estos cinco países, aquí podemos ver imágenes de cada una de estas eh, escuelas que se están desarrollando eh, en, en estos cinco países, estas escuelas empezaron a, a desarrollar sus programas de formación en 2021 y ahorita mismo eh, se siguen desarrollando son eh, cinco organizaciones con las que estamos trabajando en cada país y cada organización a su vez trabaja con siete organizaciones que las llamamos microorganizaciones entonces en cada país están desarrollando al menos siete proyectos de redes comunitarias en Sudáfrica trabajamos con una organización que se llama Cenceleni en Brasil con una que se llama PCA en Indonesia con Common Room en Nigeria con cita y en Kenia con eh, una Y bueno, después de este desarrollo de las escuelas eh, a la par, como les decía, este proyecto eh, tiene como objetivo desarrollar un repositorio online. El repositorio eh, además es, viene de una necesidad sentida de estas organizaciones con las que hemos eh, seguido un proceso de formación a lo largo de estos dos años donde les hemos acompañado y eh, pues ellos están eh, estas organizaciones eh, están muy interesadas en crear sus propios contenidos y poder además replicar eh, las escuelas que han estado desarrollando a lo largo de estos dos años eh, como en otro, en otro sitio, en otra fase entonces a ellos también les interesa mucho tener un espacio donde puedan compartir todos los materiales que han que han estado creando y además que puedan acceder a otros ¿no? entonces creamos este repositorio que ya está online, aquí está la dirección y aquí hay dos cosas que pueden hacer todas las personas, no tienen que ser eh, de estas, de estas escuelas de estos cinco países porque este es un repositorio colectivo en el que participan todas las personas que quieran participar y sobre todo les invitamos a, eh, bueno, primero a que lo visiten, eh, ahora les voy a mostrar un poquito lo que hay, pero eh, lo pensamos con dos, eh, con dos objetivos, uno que puedan consultar información que ya esté disponible, eh, sobre todo a las personas que están interesadas en informarse y que están trabajando en proyectos de comunicación comunitaria y también de redes comunitarias. Y eh, la, otra, la otra parte principal del repositorio es eh, que puedan subir sus propios materiales de formación. Quienes estén trabajando en eh, desarrollando materiales, puede ser desde un video, puede ser un blog, un, eh, un artículo, lo que, lo que ustedes consideren que es importante que otras personas puedan acceder. Entonces ahora voy a entrar a la página. Gracias. bueno aquí está la, la página en este momento solamente hay dos idiomas disponibles inglés y español pero la idea es que eh, la podamos desarrollar en otros idiomas Aquí es donde damos la bienvenida y aquí es donde pueden empezar directamente ya a buscar. Eh, este, eh, este repositorio lo trabajamos con una organización que se llama La Libre. Eh, en un proceso que tuvimos de varias reuniones con ellos pues lo que les contábamos era que necesitábamos que el repositorio... Eh, pues contara con muchos filtros que pudieran a las personas eh, buscar fácilmente lo que están lo que, lo que les interese y pues fue un proceso bastante largo eh, pero conseguimos además eh, pues tener aquí una, una búsqueda avanzada donde las personas ah, me fui, donde las personas este, puedan ir filtrando por autor, por ejemplo, complejidad, palabras clave, idioma, tipo de artículo, país eh, también tenemos perspectiva de género ¿no? entonces, eh, pues básicamente es entrar y empezar a usarlo les invitamos a usarlo y aquí se pueden ver los, los resultados que, que va rotando ¿no? hay otra sección eh, que también consideramos bastante importante que es donde se comparten los recursos aquí cualquier persona puede entrar y compartir eh, algún video algún libro o lo que sea que quiera compartir solo tiene que llenar un cuestionario y se envía y entonces hay un equipo de curaduría que eh, revisa el material por si hay algo que se pueda clasificar mejor o usar algunas categorías especiales y eh, se publica y bueno, pues este es el, el repositorio, estamos muy emocionados, ojalá que puedan entrar eh, a probarlo. y también nos interesa mucho eh, saber qué les parece eh, qué podemos mejorar y sobre todo eh, considerando que es un, considerando que es un, un espacio colectivo de, de trabajo y un, y un proyecto colectivo de creación. ¿no? Este. Consideramos que la, pues la formación es muy importante para el sostenimiento de estos proyectos de redes comunitarias porque por lo general pues son las personas en las propias comunidades quienes eh, operan, manejan y sostienen estos eh, proyectos y, y es vital que, que cuente con formación para que puedan sostenerse estos proyectos eh, a largo plazo y además considerando que son personas que a lo mejor no tienen una formación académica ¿no? como tal entonces la idea es poder facilitar todos estos eh, materiales que estén a disposición pues, de todas las personas que estén interesadas ¿no? y, y además sabiendo esto que hay una necesidad de que, de, de que las organizaciones creen sus propios materiales de formación que muchas veces pues, a lo mejor solo están en inglés o están en otros idiomas ¿no? Entonces, aquí lo que intentamos hacer es que haya justo ese espacio para que las personas puedan para compartir. Y, bueno, fomentar esta red de, de conocimiento, ¿no? Que es para nosotros muy importante. Y, bueno, creo que ya. Gracias, ¿sí? Muchas, muchas gracias Dani por compartirnos como todo este proceso que ha llevado a la construcción de nuevo de una herramienta que de nuevo es una herramienta que también está en construcción constante y que al final el, la, el, como el éxito o la usabilidad que va a tener eh, tiene que ver con cómo lo usemos todas y todos ¿no? es un proyecto que no queríamos hacer una biblioteca cerrada de eruditos en el tema sino más bien un proceso colectivo de creación de, eh, de una herramienta que sea útil, no solamente para redes comunitarias, yo creo que se va a ir mudando seguramente también en, en otros temas de comunicación comunitaria y empezaremos a abrir etiquetas, si se fijaban había poquitas etiquetas, pero se irán abriendo más conforme se vaya este, compartiendo. Entonces, muchas gracias. Eh, les agradezco mucho a todas las personas que están, eh, que están en Facebook ahorita viéndonos, este ya vi que son un montón, entonces saludos desde aquí. Eh, entren al repositorio, aprovechen que están en la computadora, pongan los recursos. No se vayan de la presentación tampoco, pero después. Y, y si tienen comentarios, dudas, eh, preguntas, etcétera por favor háganosla. Aquí eh, estaremos pendientes de ellas. El siguiente proceso es otro proceso también vinculado con esta iniciativa eh, de Local Networks. Eh, apoyada por, por, por APC y Rizomática y Bruna nos va a contar un poco más sobre la creación de estos manuales. Hola, buen día, ¿me escuchan bien? Sí. Um, yo tampoco soy hispanohablante hablante de, de, de lengua madre, um, vengo de Brasil, um, vengo uh, trabajando con redes comunitarias empezando con redes comunitarias hace, hace un montón de tiempo entonces son temas que son, son muy muy importantes para mí y, y luego quería agradecerles la, la, la presencia y, y también al centro cultural por, por abrirnos el espacio y bueno, las comunidades de práctica vienen del proyecto Locnet, como contaba como contaba Carlos, uh, que, que son, son formas que, que se han creado de trabajar con grupos, porque trabajamos con, con grupos de, distintas, de, de distintos ejes, ¿no? Y yo soy de, de, del equipo de tecnología, uh, innovación y sostenibilidad. Entonces ahí uh, a partir de, de estos, de este framework, es, perdón no sé la palabra en, en, en español, de las comunidades de práctica, uh, pensamos que era una buena forma de juntar gente a partir de un eje específico, de un, de un, de un tema específico, ¿no? uh, entonces um, para compartir mejores prácticas y crear nuevos conocimientos y hacer pues cambios de conocimientos entre las personas involucradas en este tema porque son los especialistas no las personas que están todos los días ahí creando las tecnologías y las utilizando en las comunidades uh, entonces creemos que era una forma más así de abajo para arriba no de, de sostener estos procesos de cambios de, de conocimiento y nuestro enfoque ahí uh, las comunidades de práctica uh, son un, es un concepto que existe en otras en otras Uh, en otras formas de trabajo, ¿no? en otros temas de trabajo no es algo que creamos nosotros sino que nosotros uh, utilizamos para, para mejorar el apoyo a las redes comunitarias um, y ahí pues no seguimos ninguna metodología así muy cerrada y específica de cómo hacer estas comunidades de práctica, sino tuvimos una una apertura muy grande para la gente que se interesó en participar con nosotros de, de estos uh, procesos y ahí uh, cómo como trabajamos con, con tecnología uh, cómo pensamos la tecnología no es una manera que está pues uh, no involucrada con también uh, pues otras cosas no la parte social la parte de sostenibilidad y, y estas tecnologías se las sirven justamente para que las comunidades se desarrollen, para que las comunidades uh, accedan a otros derechos humanos, y, y tanto individuales como colectivos. Entonces, uh, cuando pensamos en las comunidades de práctica, uh, intentamos huir un poco de ser solo uh, pues una charla muy tecnicista ¿no? y, y tenerlo en cuenta que las tecnologías afectan a uh, todo el, el pues el, el sistema de, de las comunidades, no, no, solo, uh, no son solo pues, herramientas ahí, otras cosas que, que están desinvolucradas des con, con otras partes de la vida colectiva, ¿no? y, y también eso, ahí está. Pues entonces partimos de una pregunta orientadora en estos grupos que es cuáles son las tecnologías claves para esta organización participativa y sostenible de las redes comunitarias y cómo estas tecnologías se pueden ser apropiadas, implementadas y sostenibles dentro de los contextos de las comunidades. De esta pregunta partimos y hicimos un montón de, de, de llamadas y discusiones y, y ahí las, las comunidades de prácticas se fueran tomando tomando forma ¿no? Uh, Entonces no fue algo que nosotros hicimos una, una sugestión de temáticas para empezar la discusión para que las personas tampoco se quedaran un poco uh, esa uh, no sé, uh, sin iniciativa ¿no? porque a veces si está todo muy amplio es más difícil que las personas se involucren entonces nosotros hicimos algunos temas uh, iniciales pero luego a partir del interés de los participantes eso se fue cambiando ¿no? no no fue un proceso que que nosotros llegamos con algo listo para esta comunidad de estos son los temas en eso pueden participar y, y así es sino uh, fue todo un proceso de construcción colectiva y a lo largo de de este proceso entonces uh, sacamos estos temas que son de infraestructura uh, pasiva que es todo lo que tiene que ver con las redes comunitarias pero que no está relacionado con, pues, con, con lo que conocimos más tradicional de, de, de tecnología ¿no? con el hardware con, con, con los routers con los transmisores con, con eso entonces uh, Fuimos a partir de los problemas que, que tienen las redes comunitarias. Um, un problema muy grande es energía, ¿no? Muchas comunidades no tienen acceso a energía. Entonces, si vamos a llegar con una propuesta de, de comunicación en un sitio donde no hay energía, um, hay que pensar en eso antes de pensar en, en las otras formas de tecnología de, de conectividad, ¿no? Y otro problema que que hay es acceder a tojes uh, para hacer los enlaces porque son muy caras nuestras ¿no? infraestructuras generalmente se detienen a empresas privadas que no quieren compartir y son muy caras de acceder o, o son uh, alquiladas o son de las mismas empresas pero es muy caro de acceder a eso entonces hacer estas tojes en bambú que es un material que es fácilmente Uh, encontrado ya en las comunidades o si no tiene un ciclo de crecimiento muy pronto ¿no? en de 5 a 7 años ya se, ya, ya se puede sacar este material entonces uh, es una alternativa sostenible uh, para este problema de, las, de esta parte de la infraestructura luego también uh, abordamos la infraestructura activa uh, mucho alrededor de redes mesh y, que son redes en maya que es una forma de de hacer conectividad wireless ¿no? a internet o a una red um, local uh, que es una forma que, con que trabajamos mucho principalmente muchos países en América Latina con, con Libremesh um, que es una, un, un firmware creado para las comunidades ¿no? eh, software libre y todo eso y también tuvimos um, charlas alrededor de construcción de antenas entonces eso en la parte de la infraestructura activa, lo que tiene que ver más con, con los routers, con, con los equipos de conectividad, también se abordó ahí, en esta, en esta COP. Entonces fueron COPs distintos. ¿no? Y luego hubo una COP más pensando en, en la sostenibilidad de, de, de las redes, desde un punto de vista a más de servicios locales, y todo lo que hay ahí de cambios uh, potenciales dentro de una comunidad. Entonces, ya de bancos de tiempo, que algunas redes comunitarias y, y comunidades ya trabajan con eso, entonces hacen, um, uh, pues, bancos donde se cambia tiempo por mercancía, tiempo por tiempo, a decirle, no, no es el tiempo que se cambia, sino una actividad que lleva tiempo. ¿no? Um, entonces desde una perspectiva también de cómo, de cómo implementar estos bancos de tiempo en las comunidades desde, desde el cero ¿no? y luego monedas sociales también que es formas de, de hacer estos cambios de una manera um, monetarizada pero con esta moneda social ¿no? entonces promover la economía local la economía circular, de estos, de estos sitios a través también de las redes comunitarias, del tecnológico, ¿no? de, de, de tener ahí um, un servicio local que proviene de la comunidad, esta posibilidad. Y las actividades, entonces empecemos con reuniones periódicas en línea, uh, más generales y luego en las temáticas. ¿no? Y de ahí sacamos web, uh, webinarios y cursos temáticos, de la parte de energía solar, de construcción de antena y de estas tecnologías MESH. Entonces, algunos, pues, dejamos libres para que las comunidades de práctica que se crearan, crearan también sus formas de trabajo, ¿no? Entonces, no es que para todas las comunidades de prácticas tuvimos las mismas acciones, ¿no? Las mismas actividades, cada una um, fue tomando su forma también y luego hicimos trabajo con pesquisa y documentación y, y bueno, son, son muchas personas, por eso es, es difícil de, de hablar de una manera más sencilla porque fue un proyecto que, pues, uh, no sé cuántas personas estaban ahí involucradas pero mucha gente, estamos hablando con cada comunidad de práctica de al menos 15 personas entonces uh, es una creación realmente colectiva, ¿no? Y, y esta pesquisa y documentación pues um, se ha desarrollado de, de, tanto de las personas que participaban participaba cuento de nosotros de parte de, de LOCNED um, y entonces hubo pesquisa y documentación en ahorro de energía ni solo, no solo de, de energía solar sino de cómo ahorrar energía ¿no? en las redes y de plantación y construcción de bambú como ya hablamos de, de utilización de portao cautivo que es una forma de facilitar el sistema de, de cobrar um, para las redes comunitarias. ¿no? Entonces, es una forma con que um, la red se facilita uh, los pagos mensuales y, y eso. Y, y también prácticas de sostenibilidad que, que las redes compartieron, compartieron desde sus propias experiencias. Y hubo. Uh, una parte de diseño y desarrollo, uh, que fue uh, prototipar estas torres de bambú y, y también hacer uh, testeos, ¿no? Prototipar y hacer testeos en, en distintos países. Uh, también servicios locales añadidos a las redes mesh de conectividad y luego uh, también uh, desarrollo de dispositivo de riego utilizando energía solar. Ya estamos finalizando en la parte de los resultados y después les presento las, las contra capas de los manuales que, que hizo nuestra colega Mónica. Y sí, uh, de los resultados tuvimos algunos, uh, estos cinco manuales uh, de las comunidades de práctica, pero también cosas más allá de, de los manuales uh, que intentamos hacer en, en más lenguas posibles ¿no? para, para que fuera más accesible. Y, entonces, hubo este manual de plantación de bambú, también uh, la creación de torres de bambú de los prototipos en India, Indonesia, Brasil y Uganda. Uh, esto de, de la COP, ¿no? de las infraestructuras pasivas. Uh, un manual de, de energía solar que ya está en el repositorio, que es el, ya viene el sol, sí. uh, sale el sol, sí. <risa> salió el sol. Perdón que ya está en el repositorio y luego uh, documentación de estas medidas de ahorro de energía y, y en la infraestructura activa, uh, la COP uh, aparte de, de, de los uh, workshops y, y, y cambios de conocimientos también Uh, apoyo intercambio presencial, ¿no? De personas para que trabajaran en estos proyectos porque entendemos que cuando se trata de desarrollar tecnología a veces es muy importante que la gente esté uh, ahí uh, no solo en línea, pero también presencialmente y, y luego de la sostenibilidad uh, hubo aparte de los manuales que que voy a a presentar en un ratito también a unos prototipos de, de, de cómo utilizar un, un servidor local con una red mesh. Uh, este diseñado por Ineti, que es un, un grupo de desarrolladores de África del Sur, y cómo utilizar este portal cautivo que se llama Piranha, que también está en el, en el, en el repositorio es un portal cautivo para redes Mesh, ¿no? para redes en Malia, uh, de LibreMesh, ya viene con, con, con LibreMesh. Y luego estudio topográfico de redes comunitarias periféricas, ¿no? Cómo hacer una red comunitaria en el ambiente urbano, porque se habla mucho de cómo hacer en ambientes rurales, pero uh, hay, muchos, hay muchas ciudades, barrios periféricos que también uh, tienen problemas de conectividad, entonces... Ahí hubo estudio topográfico de eso y implementación y pruebas de este portado cautivo. Y luego entonces fueron cinco manuales que, que salieron, que van todos a estar en este repositorio que presentó la Dani. Y, y bueno, este de energía solar, salió el sol y el portal cautivo Piranha ya están ahí. Estos dos ya están en el repositorio. Uh, les invitamos a, a mirar uh, en un ratito. Y el de bambú, también, que es la plantación. Va, va a estar en español, es que aún no salió en español. Por eso está en inglés ahora, pero sí va a tener en, en español. Y también este de moneda social y servicios locales. Uh, y luego hay uno más de, de los bancos de tiempo que, que no que aún no salió bueno creo que es eso gracias por la atención y estemos acá para charlar más acerca de eso después gracias Nancy. muchas muchas gracias Bruna este creo que creo que es bien importante como como ir viendo cómo estamos hablando en todas las presentaciones al final de tecnologías, pero para comprender la tecnología de una manera distinta también hemos tenido que hacer estos procesos distintos, abiertos que las propias personas con las que trabajan ahí son con quienes quienes van generando al final ¿Sí? los resultados que hoy se ven. Eh, quiero saludar especialmente por ahí está Pepe Ramos, el que está por ahí por Facebook. ¿Ah, sí? Entonces, este, mandarle un abrazo porque es, es uno de los autores de, del manual uh -huh. que ya está listo para descargar de Salió el Sol. Y, eh, y también a toda la gente que, que está mandando saludos a quien me, me mantienen informado este, está gente de Brasil gente por ahí de Salta en Argentina eh, de aquí de México, de Oaxaca de Chiapas, de Michoacán de eh, Morelos también, eh, de Puebla Entonces saludos a todos y a todas eh, espero que estén disfrutando como nosotros esta presentación y también ya sé que hay algunas preguntas por ahí que vamos a ir recopilando para el final. La siguiente experiencia que vamos a presentar también tiene que ver con el uso de tecnologías y de herramientas tecnológicas en un proceso muy amplio de apropiación que se ha dado sobre todo en la organización de la Unión de Cooperativas 12 Tatanisca. Y para ello van a participar Blanca Cruz y Adrián López de Redes también. Gracias Carlitos, gracias a todas y a todos por estar por aquí. Eh, pues bueno, antes de, de comenzar, me gustaría pues partir que esta es una experiencia, es un proceso que eh, llevan jóvenes eh, que están laborando en Radio Tosepan y Maxtum. Ellos desafortunadamente no pudieron asistir porque pues hay trabajos que hacer allá en Cuetzalan, en donde eh, está la sede de la Unión de Cooperativas Tosepan específicamente la, la sede de, de, de la radio entonces pues bueno desde ya les quiero mandar un, un saludo un, eh, fuerza porque ahorita andan con un proceso ahí justo con, con la radio eh, y pues partir de eso que este proceso que les vamos a estar compartiendo no eh, será solo de una organización sino es una conjunción de varias organizaciones mucha gente que ha estado trabajando, colaborando y, y pues bueno, ¿no? partir un poquito de eso de lo que les venimos a platicar hoy es de Wikicatat este primer operador móvil virtual, social y comunitario que junto también con TIC, con Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias están proponiendo eh, pues un, un, un modelo social comunitario en donde se puede pues comercializar telefonía internet móvil pero pues eh, justamente no desde lo lucrativo sino desde el cómo se redistribuyen eh, pues, los recursos que se van teniendo ¿no? eh, un poquito eh, pues eso es, es lo que vamos a estar realizando si quieres ¿Sí quieres, eh, pues platicarles de la unión de, de cooperativas TOSEPAN para quienes lo conozcan o quizás no tanto están ubicados en la sierra norte de Puebla y también norte de Veracruz es eh, una organización de muy largo aliento en donde el movimiento cooperativo junto con el tema del fortalecimiento eh, indígena ¿no? ha generado eh, pues un proceso de diferentes cooperativas, la cooperativa madre que es eh, Tosepan Kitatanisque, eh, que está en Náhuatl y que bueno en español significaría Unidos Venceremos, fue esta primera cooperativa con la cual los compañeros y compañeras por allá desde los años 70 se comenzaron a organizar para traer servicios básicos hacia las comunidades, ¿no? cansados de los casicazgos y también de eh, estar endeudados por, por, por el tema también de, de las tierras, eh, se organizaron para traer los servicios básicos, eh, por allá se cuenta la historia de que todo comenzó por el azúcar, porque era uno de estos servicios que más se, se necesitaban. Eh, al ir y quitar los intermediarios, se dieron cuenta, pues, no solo del poder organizativo que tenían las comunidades, sino también, pues, del potencial eh, y de los beneficios que eso podría traer para la región. Eso generó que pues, después de varios años ¿no? ya no solo estuviera TOSEPAN TITATANISQUE, sino que ahora tuvieran toda una eh, organización eh, que por eso ahora se llama Unión de Cooperativas porque son diferentes cooperativas ahí las pueden mirar eh, están TOSEPAN TITATANISQUE, TOSEPAN SIGUAME, que son, es una cooperativa de mujeres, TOSEPAN TOMIN, que es este, la cooperativa de ahorro y préstamo Tosepan Tichanchiwat, que es de, de materiales de vivienda. Son varias las cooperativas, Tosepan Cali, Pacti, por si nos están viendo que no se vayan a, También está Pisil Octat, eh, Octat, está Macewa Chicahuaris. Y pues un poco, si lo pueden revisar en la parte central, eh, hay diferentes organizaciones que se piensan también como pues no centrales porque estén en el centro sino también que tienen ciertos ejes ¿no? y que pueden apoyar a este movimiento cooperativo eh, hoy les vamos a platicar de TOSEPAN y MACHTUM que es esta, esta radio pero que más pues, busca ser una cooperativa de comunicaciones y de donde surge eh, este proceso de Wikicatata aquí algunos datos eh, hoy en día pues la unión de cooperativas TOSEPAN tiene presencia en 34 municipios de la Sierra Norte de Puebla y de la Sierra Norte de Veracruz y que se, por algunas este, estadísticas se dicen que son como 41 mil socios ¿no? eh, eso pensado en esta cooperativa de ahorro y préstamo que son los, este, como los datos que se tienen y eh, alrededor de 430 o 450 cooperativas locales ¿no? ¿qué quiere decir esto? Que hay cooperativas regionales que se podrían decir que son estas nueve, eh, creo que sí son nueve, y eh, dentro de las comunidades, la forma de organización y de toma de decisión son cooperativas locales, ¿no? que ese es el órgano máximo de, de, del movimiento, que por eso ahí se puede eh, mirar en el, en el organigrama la Asamblea General que eh, aglutina a estas 470. Eh, cooperativas lo, eh, locales las cuales pues también marcan un poco el, el rumbo de la organización y su, su mantenimiento entonces ya entrando en materia eh, este es un tema que a mí me, me gusta mucho me apasiona entonces el tiempo si se me va, ahí me va analizando pero voy a intentar pues irme bastante rápido eh, desde TOSEPAN LIMAX desde la radio, pero todos estos procesos de comunicación. Se tiene una estrategia de comunicación, la cual se, se nombra como totas totalis, que en español podría traducirse como la forma en que nos queremos, o la forma en que, sí, como es, es una forma de querer al otro o a la otra y de cuidar, ¿no? Eh, yo les digo, es una traducción que quizás quienes me están viendo me dicen, no, quizás eso no es, porque son palabras muy metafóricas, ¿no?, que pues toman muchas cosas, pero la intención de los jóvenes, de los chicos y las chicas que lideran este proceso es que ellos lo que sienten es que dentro de las comunidades se está perdiendo un poco este tema del totazo talis, ¿no? del cómo nos queremos, nos cuidamos, nos respetamos y que la comunicación tiene que ver con fortalecer el totazo talis, ¿no? Eh, que esto se ha debilitado por muchísimas cosas, ¿no? por, por temas de partidos políticos por temas de, de muchas cosas, ¿no? este, proyectos extractivos, eh, etcétera, etcétera, migraciones pero que su estrategia de comunicación pues es desde la radio, desde Wikicatat, desde todo lo que haga Tosepan y Maxtum, eh, pues fortalecer este, este Totasotales. Y que eh, esa es un poco la estrategia de comunicación de Tosepan y Maxtum. La unión de cooperativas Tosepan también tiene su propia estrategia o su propio horizonte que es pues, poder eh, junto con todas estas cooperativas junto con todas las comunidades buscar el diagnóstico que se puede pues, como traducir como la vida buena ¿no? eh, pues, esta vida en donde todos y todas seamos felices y, ¿no? y, y que vivamos dentro de, de nuestras comunidades eso es un poco como, como nuestros horizontes las estrategias y eh, bueno qué es Wikicatat eh, nos nos gustaba comenzar un poco con esa base para que veamos también eh, que este ajá, en dónde se sitúa este este proceso dónde se sitúan también nuestros corazones al estar proponiendo promoviendo este tipo de, de experiencias y pues bueno Wikicatat como ya les venía diciendo, junto con TIC, eh, con Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, eh, lanzaron ay, mío, el primer operador móvil virtual, social y comunitario, el cual pues justo tiene como... Sí, va Mejor porque si no me va a dar Gracias. Eh, eso, no no, eh, ah, claro entonces, eh, pues justo Wikicatat con esa intención pues busca eh, fortalecer este totazotalis, eh, facilitar la comunicación entre los territorios y comunidades vecinas para el intercambio de la palabra el fortalecimiento de la autonomía afianzando la construcción de los sueños la paz social y bueno, este totasotalis ¿no? Wikicatat eh junto con TIC OMB lo que tiene es esta posibilidad de comercializar eh, o de dar el servicio más que algo comercial sino de dar un servicio que sería el servicio de telefonía móvil e internet móvil todo esto con la base que, que venimos eh, platicando no como pueden ver a mí me, me, me gustaba ponerles el logo de, de Wikicata porque pues junto con los jóvenes, las chicos y las chicas, estuvimos pensando qué, qué era lo que queríamos pues, también transmitir. ¿no? Allá se da mucho el tema de las abejitas pisipnecme la, eh, y que pues, bueno, nos, nos llamaba mucho la atención y es una, una forma de, del, del trabajo colectivo en donde aquí nos conjuntamos mucho con Colmena, ¿no? En donde quizás en ese trabajo colectivo, pues podemos ir inspirando o ir eh, compartiendo y fortaleciendo otras colmenas, otras abejitas, ¿no? Pues bueno, todo el tema de, la, de las telecomunicaciones. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Wikicatat y Tico UMB tienen un convenio junto con una eh, red que se llama la Red Compartida, está en México, esta red compartida lleva muchos años desplegando, bueno, no tantísimos, tan, tanto como unos 5 años desplegando eh, infraestructura de 4.5G para eh, el servicio de telefonía e internet móvil y lo que busca es pues, que el internet llegue a todos los rincones de, de México ¿no? con esa, ese punto pues eh, ya eh, al tan ellos, como concesionaria, tienen un tipo de concesión como de mayorista. Entonces, ellos no pueden eh, vender el servicio o proporcionar el servicio a los usuarios finales. Para ello, necesitan operadores móviles virtuales, los cuales tengan acceso... Eh, eh, más bien que tan vea todo el tema de los fierros ¿no? y mientras estos operadores móviles virtuales pues se dediquen a gestionar, operar y a dar el servicio a los usuarios finales. ¿no? ya en México hay varios eh, operadores móviles virtuales quizás eh, los que nos ven y los que nos escuchan por acá ya conocen algunos pero este es el primero que busca ser social y comunitario y a qué nos referimos con eso pues en esta eh, tablita que no me voy a, a, a detener a leer toda pero hay una distinción entre lo que es ser un operador móvil no un operador móvil virtual el cual también usa la infraestructura de Altan no requiere de una concesión para utilizar la frecuencia sufrir es, es brindar un servicio ¿no? y los, ingres, los ingresos son de, de carácter privado y más lucrativo el tema de lo social y lo comunitario pues es que justo ese fin sea social y ese servicio pues eh, nos permita eh, por un lado no, no acumular eh, los beneficios que, que se están dando como en un interés privado sino repartirlos y también pues ver que al tener una red donde pues haya, haya varias personas participando eh, por el tema del servicio de la telefonía móvil pues se puedan dar otras este otras posibilidades ¿no? como compartencia de contenidos fortalecimiento de la lengua, eh, intercambios de, de productos, fortalecimiento de la organización interna. ¿no? Entonces, esa es un poco la intención. Eh, también pues, nuestros valores como operador móvil social, eso lo construimos junto con los compañeros y compañeras, pues eh, se diferencian mucho de los operadores móviles virtuales comerciales o lucrativos, porque, pues bueno, tenemos estos valores, no me voy a detener a leerlos, pero pues se puede leer la solidaridad, equidad, compromiso, perseverancia, honestidad, respeto, y que tiene mucho que ver con la propia historia de la Unión de Cooperativas de este, no ¿no? Y este último, que también me parece importante, el tema del uso consciente del Internet porque, y de las comunicaciones, porque dentro de las comunidades eso también eh, genera procesos de que quizás las comunidades no los eh, no lo miran pero cuando llega el internet a ciertas comunidades donde no había pues también se proponen nuevas eh, dinámicas nuevas cosas ¿no? entonces ese uso consciente esto sería un poco un esquema eh, bonito de esto que les platico un poco al dan eh, y, y la red compartida pues ya esto este acceso a la red Comunicaciones, Tosepan y MaxTum es quien tiene la, pues, la integración junto con ellos, junto con TIC, y eh, pues Wikicatat va eh, buscando colaboradores que hagan pues, conciencia de esto, también que haya participantes eh, que usen el servicio. Esto es bonito porque en esta mesa todos somos participantes de, de, de Wikicatat, y eh, pues a la vez también haya personas que hagan. Eh, pues conciencia y puedan ir generando pues diferentes tipos de organización a través de esto ¿no? este modelo no me voy a detener mucho porque no es la intención de esto pero si sí hay un modelo en donde se puede colaborar ¿no? entonces si les interesa pues dejamos nuestros eh, como contactos el contacto específicamente de Wikicata para pues otras organizaciones aliadas o, o cooperativas hermanas como les decía, la cobertura es a nivel nacional, ¿no? Esta red eh, pues se desplegó, este es un, un mapa que está en, en libre, ¿no? En donde se puede ver la cobertura, este no está actualizado, porque todo el tiempo se va actualizando, como podemos ver pues todo lo naranja es la red de Atani, pues podríamos decir la red de Wikicata y Tico MB. solo que nosotros como no que, o sea... No tenemos la capacidad de expandirnos a todo, estamos concentrados pues, en la sierra norte de Puebla y de Veracruz y en Oaxaca, ¿no? en, en, en donde específicamente trabaja TIC. Eh, para ser eh, participante Wikicata, lo que sí es que los equipos tienen que ser compatibles a, a la red, eh, a la banda 28. Esto. Igual es como cuestión más técnica, esto se puede ver, todo está en línea y se puede revisar para ver si quizás sus teléfonos son compatibles para utilizar la, la red de wiki. Y pues también tenemos la posibilidad de hacer portabilidad, ¿no? eso quiere decir quedarnos con los mismos números. Estos serían los servicios donde está la telefonía, el internet móvil, todo a través como de sims o de chips y eh, también tenemos ciertas ofertas especiales que eh, negociamos para tener un portal de contenidos propios y herramientas de comunicación que ahora le voy a pasar el micrófono a blanquita pero que se llama taiwanoni.net. si les interesa pues pueden eh, entrar desde sus celulares es un portal en donde pues eh, buscamos eh, que haya contenidos fortalezcan la identidad no solo de la de, de, sí, como de la Sierra Norte o de la Unión de Cooperativas, tú no sepan, pero quizás ahorita sí lo van a ver reflejado porque es pues, de donde estamos proponiendo este, este espacio. Bueno, ¿qué tal? Primero me presento, gracias a todas y a todos eh, por compartir en este momento de manera presencial a quienes están aquí hoy que es tan difícil como... Disponer de nuestro tiempo y de nuestra energía para un traslado y para acudir a un lugar de manera presencial, ¿no? Entonces, una gratitud inmensa eh, para que podamos después conversar, compartir, ¿no? Eh, y, y sumar a esta, a esta presencia pues nuestras conversaciones y a todas las personas que igual en su esfuerzo de apartar tiempo están conectadas a través de las redes sociales y están siguiendo esta transmisión en vivo mi nombre es Blanca Aide Cruz Cárcamo hago parte de Redes AC estoy en, eh, en la coordinación del programa de acompañamiento a territorios desde donde se ha venido eh, desde hace ya varios años trabajando la gestación de este proyecto en el territorio del Totonacapan. ¿Cuál es la razón de, de presentarlo y compartirlo aquí hoy con todas y todos ustedes? Y cómo damos un poquito también de, de eh, reflexiones alrededor de lo que Adrián ha, ha compartido, que es el proyecto como tal de Wikicata. Pues porque vemos que la comunicación comunitaria, ¿no? Como todos sabemos, es una comunicación que busca poner a la vida en el centro. Y los pueblos eh, tienen esos sistemas de comunicación de manera milenaria. Y fueron encontrando herramientas para poder enriquecer y fortalecer esos sistemas. Una de las herramientas más recientes, hablando de décadas, es la radio, ¿no? Y entonces fueron encontrando maneras de empezar a sostener e ir incorporando más herramientas. Llegaron las televisoras comunitarias, llegaron las páginas web propias, llegaron también antes de eso los periódicos, el ejercicio de prensa desde los pueblos indígenas y la impresión llevar a la imprenta sus propios materiales. Y, y así... Llega la telefonía celular, celular no al mundo, llega a sumergirse en las tecnologías y los pueblos se preguntan, bueno, ¿cómo nuestra organización comunitaria y nuestros modelos de gestión propia pueden también incorporar esa tecnología y para qué nos serviría? Y ahí viene otro punto, ¿no? Que los pueblos y comunidades indígenas pues han en su caminar a lo largo de la vida y en su aprendizaje han identificado bienes que son estratégicos para la vida como el agua, como los bosques, el territorio mismo pero si esos bienes estratégicos no son cuidados de manera comunal entonces entran en riesgo pudieron identificar la importancia de contar con bienes comunales y de esta misma manera, poco a poco, cuando las tecnologías llegan como la radio, se dan cuenta de lo estratégica que es y por lo tanto de lo importante de que su uso y manejo y apropiación sea comunal. De ahí eh, la, la, la razón de, de las comunidades de hablar de radios comunitarias. ¿No? En ese sentido, la pregunta por cómo hacemos la telefonía celular, una telefonía celular comunitaria y cómo convertimos el Internet en un bien común. Cómo ese, ese riesgo tan grande que hoy el Internet implica para la vida humana, para la humanidad total, en términos de enajenación, de distracción, de confusión de lo que es el entretenimiento, de no provocar realmente un encuentro verdadero entre las personas, se puede convertir en algo que sea custodiado para enfocarlo a cuidar la vida y no a descuidar la vida Wikicatat y más bien Radio Tosepan desde un inicio es radio comunitaria buscando cuidar la vida pero luego busca esta extensión hacia otras herramientas tecnológicas y es donde entra la telefonía celular comunitaria y es donde la oferta de Altan como una red compartida encuentra a eco con la posibilidad de ser un operador móvil virtual que llegue a esas comunidades y a esos territorios donde los otros operadores móviles virtuales no pueden llegar, porque sus modelos económicos y la manera de trabajar las economías de escala no les, no les permiten tener rentabilidad a sus inversiones en esos territorios por supuesto que no, no van a ser rentables en esa lógica porque esa es una lógica de acumulación esa es una lógica que lleva a la telefonía y el internet hacia una mercantilización como un bien privado en cambio la lógica que impera en esos lugares y que es una lógica comunitaria es una lógica de colaboración implica otro tipo de modelos eh, lo que WiKatat y Radio Tosepan le ofrecen a la red compartida es la posibilidad de llegar a esos territorios desde esas lógicas comunitarias de esta manera es como está construido, eh, está construyéndose y está gestándose porque todavía está en un proceso de crianza importante este proyecto. Es como Wikicatat le puede ofrecer telefonía e internet, como explicaba Adri, a las comunidades y pueblos, pero ya no solo indígenas, sino a quienes quieran entrar en un modelo de colaboración, a quienes quieran entrar en un uso consciente del internet, a quienes además de un costo bajo, quieran involucrarse en la generación de una diferencia hacia su entorno. ¿Por qué? Porque lo que estaba comentando Adri eh, es que al no ser lucrativo, todos los ingresos se van a la redistribución. Es decir, se pagan los costos. Se le pagan los costos a la empresa Altar y después de los costos, miramos qué costos tenemos nosotros en nuestra organización para poder operar estrictamente. Y después, lo que queda es todo para distribución. Distribución en todos los niveles, en el nivel operativo, en el nivel de los equipos regionales, en los equipos locales, en la persona que, que le recarga, ¿no? Que si yo le recargo a Mónica, hay una cercanía, hay una relación. Entonces, de algún modo generamos un círculo en el que nos autoabastecemos de nuestra telefonía e internet. Más o menos ahorita porque lo estamos contando como hacía grandes rasgos. Y compartimos esta lámina que es la lámina del equipo núcleo de Radio Tosepa de Mashtun. Pero que es la lámina eh, también de, de la propuesta organizativa que tiene Wikicatar para los procesos de comunicación comunitaria. De ahí la razón de compartirlo hoy. Donde podemos ligar... Desde la comunicación comunitaria sabemos que nos hemos preguntado por cómo le hacíamos para crear eh, y generar portales cautivos donde la gente tuviera acceso a contenidos propios, tuviera posibilidades de crear contenidos locales, donde también nos preguntábamos cómo le hacíamos para que las radios tuvieran un mecanismo de sostenibilidad que, que viniera de sus propias comunidades, otra fuente de ingresos pero generada localmente, todo eso que nos preguntábamos lo estamos viendo ahora articulado en torno a esta propuesta de Wikicatat. ¿Y cómo es? Bueno, comienza por la apropiación de las comunidades. Es decir, tú puedes comenzar por decir, bueno, yo me cambio de mi telefonía comercial que, a la cual actualmente le consumo a Wikicatat, que es un proyecto comunitario donde no soy consumidor, soy participante, me cambio. Pero también puedo colaborar después, puedo recargarle y activar chips a mis familiares y amigos. Pero también puedo ser parte de una cooperativa Wiki, donde además de tener comisiones por recargar y activar, podemos tener una comisión colectiva, por lo que en conjunto activamos y recargamos. Es decir, por ejemplo, un colectivo cultural, un grupo de mamás, un grupo de estudiantes, eh, un grupo de deportistas, y ese fondo común tomamos una decisión colectiva de cómo utilizarlo. Por ejemplo, un grupo de narración de cuentos, eh, acá en el sur de la ciudad, está pensando en utilizar este fondo común pues para comprar más libros para las niñas y niños que acuden a la ludoteca y a las actividades de narración de lectura. Entonces ahí viene el primer beneficio que es a nivel local, totalmente a nivel local, que implica la territorialización de la telefonía e internet como un bien común en ese lugar y después lo demás llega a Wikicatat y Wikicatat lo vuelve a distribuir lo vuelve a distribuir en fondos de creación de contenidos en fondos también para el intercambio y el fomento a la economía propia un poco lo que eh, señalaba también Bruna y, entonces, y también para la sostenibilidad de sus proyectos de radio y audiovisuales que está totalmente ligado a la creación de contenidos y todo esto se va vaciando en Taiwaloni, que es el portal de contenidos donde se pueden ir guardando y eh, compartiendo los productos de radio, los podcasts, los audiovisuales, las, las narraciones de las vivencias de las distintas colectivas eh, que participan en el proyecto, no solamente en la región de Coetzalán. Es decir, Wikicatat como un proyecto listo o sea, se gestionó, hay un trabajo de gestión y de trabajo muy, muy, muy arduo eh, en, en la relación con ACTAM, como esta red compartida que estaba buscando operadores móviles virtuales. Wikicatat hace todo ese trabajo, pero no lo hace solo para la Sierra Norte de Puebla. Este grupo de jóvenes indígenas están trabajando, ya generaron algo que ahora está listo para todo el país porque la señal tiene cobertura nacional. Eso significa que donde surjan grupos interesados en llevar estas cooperativas Wiki a sus territorios, pueden hacerlo. Y desde ese modo encontrar sostenibilidad a sus procesos, una sostenibilidad económica, pero también toda una articulación a un sistema de creación de contenidos y a un sistema de fomento de las economías propias tanto en cada lugar como en el intercambio entre localidades. Entonces, a grandes rasgos queríamos compartir, podemos compartir más en la, en la conversa del final y también las preguntas. Y, y aquí miramos, por supuesto, a Colmena y a este repositorio totalmente ligados para, poder, para que las radios y los colectivos audiovisuales se organicen, esta Colmena, ¿no?, UICATAT es una red comunitaria que junto con otras redes comunitarias va a encontrar en el repositorio un conjunto de herramientas para seguir fortaleciendo su sostenibilidad. Los procesos de formación o estrategias de formación que se impulsan desde el repositorio, las guías y manuales son también para todos los que puedan, quieran entrar a este, a este movimiento, diríamos nosotros. De, de ligar, de empezar a ligar la comunicación comunitaria en sus ciclos eh, eh, en beneficio de, de la vida. Eso, gracias. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias eh, a todos quienes siguen acompañándonos en Facebook, por ahí ya lanzamos una encuesta para la que nos ayuden a contestarla en la transmisión en vivo. Le quisiera pedir este un aplauso y una felicitación especial a Mariana, que es nuestra experta. Que nos vuelva la juventud, la que ya estamos viejitos y no sabemos manejar las tecnologías. Y este y bueno, pues sí, un poco, la eh, Blanquita, lo que decía era como tratar de, de pensar en estas herramientas como un conjunto de cosas que se adhieren a otro conjunto de cosas que están sucediendo y que pasan. Y que quisiera quisiéramos de manera muy especial agradecer a todas las personas que nos están siguiendo ahí. Hay un saludo de Radio Sepan y Machtum que nos están. Este, saludando por ahí y pues nomás decir que, que ha sido un placer y seguirá siendo un placer siempre caminar con ustedes y un montón de gente por la que hemos cruzado y, y al final son parte de todas estas iniciativas eh, veía yo que, que había algunas preguntas había una, una pregunta en específico sobre eh, el, la guía de colmena que si ya estaba disponible y donde se podía, se podía encontrar había otra pregunta sobre eh, la sostenibilidad de este tipo de medios, de este tipo de proyectos, cómo se sostiene, que creo que es un tema que nos daría para una charla de otras dos horas. Y quisiera además de estas dos preguntas, si, si está bien armar como un bloque, eh, también ver si ustedes que están aquí presentes tienen alguna pregunta o comentario. yo quiero decir que estoy especialmente impresionado por la presentación de Blanca y lo que querría básicamente comentar yo, bueno, yo estoy en matemáticas y tiendo a abstraer entonces yo lo que quiero entender digamos el trabajo que están haciendo como una comunidad de consumidores organizados que en este caso particular funciona a través del tema de telefonía celular, pero que en última instancia el mismo modelo se podría o probablemente eh, se reproduce en otros ámbitos que no tiene que ver específicamente con la telefonía celular, o sea, cómo la organización de, ahora sí que valga la redundancia, de consumidores organizados y conscientes pueden generar por una parte eh, ventajas en el mismo consumo y, por otra parte, ventajas en términos de generación de beneficios que luego se distribuyen. ¿no? Entonces, la pregunta es un poquito, en primer lugar, si hay otras experiencias fuera del tema de de, de, de celular, estoy seguro que hay, o en todo caso, ¿qué otras cosas se podrían promover con el misma clase de esquemas? ¿no? Donde, de alguna manera, existen esquemas jerárquicos que por un lado, digamos que se, se organiza un esquema de consumo que a su vez baja los beneficios. ¿No? Pues me parece interesantísimo, bueno, sí, eso. Sí, La cooperativa de presta, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra por acá? Las cooperativas. ¿Cuál sería en su nombre? ¿Qué Gracias, soy Aide, originaria de Oaxaca, pero radico en Ciudad de México. Muchas felicidades y gracias a todos por compartir. Mi pregunta es um, en cuanto a la cobertura. Eh, eh, bueno, si hay dificultad, por ejemplo, de cobertura en algunas zonas o regiones que de por sí este, las redes de telefonía comerciales a veces no llegan. Nada más igual para pasar esta información en este caso a, a mi comunidad. Gracias. Muchas gracias. Eh, no sé, quieren, quieren aprovechar para responder a estas estas preguntas, hay una muy práctica y concreta. Y si quieren después pasamos a las demás. Gracias, podemos empezar con la práctica completa. Eh, la guía metodológica de Colmena, eh, estamos poniendo, eh, de, como expliqué antes, después de la serie de los talleres con los multiplicadores, eh, estamos trabajando el feedback eh, en las versiones, en los cuatro idiomas que están. Y la idea es también de disponibilizarlo a través del repositorio que uh, presentó Dani uh, más adelante. Paso por la pregunta interesante. El micrófono rojo se oye mucho mejor que todo. También hablando de tecnología, hay que seleccionar la tecnología gracias gracias perdón si nos recuerdas tu nombre, te presentaste al inicio de, de APC. Adolfo. Adolfo. de apc sí Adolfo, gracias, Adolfo. Eh, sí, claro que sí, en este caso, justo como que eh, la telefonía y el internet es lo que, lo que eh, dentro de este modelo, propuesta, no es lo que detona, ¿no es cierto? Es lo que detona, eh, cataliza, ¿no? ¿Por qué? Porque es un bien... Eh, que más que llamarlo consumo, ¿no?, es un bien necesario, pero de manera permanente, ¿no? Y, y, y entonces, en ese sentido, la propuesta puede replicarse, podría replicarse con esas características, con bienes necesarios permanentes, ¿no? Pensemos en, en bienes necesarios permanentes y también en ese sentido en el que hablábamos en la telefonía y el internet como un bien estratégico, pues en bienes estratégicos. ¿no? Pensemos en el maíz, pensemos en el azúcar, que fue como comenzó Tosepa. Entonces, ¿por qué? Porque ves la importancia de que te organices de manera comunitaria en torno a ese bien y que a partir de esa organización comunitaria traigas otros beneficios complementarios acordes al estilo o al modo de vida ¿no? porque si cruzas eh, el café con la telefonía pues ya estás cruzando economía propia, vida sana cultura del café ¿no? autonomía, autoabastecimiento entonces en ese sentido se puede, se puede compartir ahora es eh, nosotros en este momento pues la propuesta de compartir acá es porque como decíamos está listo para que en otras regiones se apropien porque la lámina teníamos de hace rato teníamos los nombres de los chicos y las chicas de radio tu ángel Miki, flor pancho evo eh, ray eh, mmm, Lore, Plácido, Beli, están, se han estado preparando, han estado construyendo esto y están ahí para brindar una atención, ¿no? A las otras regiones que vayan a impulsar. Pensamos que toca comenzar por ahí, por vivirlo en chiquito, por experimentarlo, irnos despacio que llevamos prisa, como nos enseñaron las y los zapatistas ¿no? nos vamos despacio lo vivimos, esto cruza etapas lo vamos nutriendo lo vamos complementando y seguro desde otros sectores organizaciones y procesos económico productivos mirarán y tomarán se inspirarán, tomarán elementos eh, pero bueno está ahí también por supuesto con el propósito de, de ir sistematizando la información para que también en esas competencias se generen las guías necesarias que favorezcan esta replicabilidad en otros ámbitos eso espero haber respondido un poco sí gracias y bueno sobre el tema de la cobertura eh, es también de conocimiento público que la red eh, compartida también tiene eh, unos eh, pues sí como unos convenios con las otras eh, operadoras no eh, en donde la cobertura que vimos no es solo la única, la cobertura que está, esa es la que tiene ahorita la red compartida. En algunos puntos son de eh, con capacidad satelital, en otros puntos son con capacidad de, de, de, de fibra óptica, otros de redes inalámbricas, ¿no? eh, que eso pues permite que la red esté mejor. ¿no? Pero lo que sí es que Wiki pues sí tiene este contacto directo con la red para poder eh, buscar el mejoramiento si es que hay ciertas comunidades este, interesadas. Lo otro que les quería decir es que también eh, Wikicatat y los operadores móviles de la red compartida tienen posibilidad de hacer roaming con las otras este, compañías. Entonces, si tú quizás en tu comunidad no tienes señal de la red compartida, pero sí tienes señal de otro operador, ¿no? es te, entonces tú puedes acceder a la red del, del otro operador, no tiene un costo extra a ti como usuario. A nosotros como operador móvil sí tiene un costo, tampoco es que sea muchísimo. Entonces eh, eso genera que la cobertura sea pues aún mayor, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna. Sí. Eh, les agradezco todo el conocimiento que nos han dado, las experiencias que han tenido eh, sobre todo puedo identificar que ustedes hablan sobre estas herramientas tecnológicas ¿no? para fortalecer la comunicación comunitaria, sin embargo me queda una duda es ¿cómo hacen ustedes en cada uno de los proyectos para que la gente conozca perciba y reconozca como algo pertinente y útil lo que ustedes le están ofreciendo ¿no? para que digan, ah, oye, ¿sabes qué? Pues sí es cierto, este, me sirve la telefonía, o me sirve el repositorio, o me sirve colmena, ¿no? Porque no es que la gente, yo tengo experiencias con comunidades rurales, urbanas, indígenas, y no es que digan, ah, ya lo conocemos todo. Incluso hoy en muchas comunidades que mucha gente está alejada, yo tengo mucha, bueno algo de experiencia en las radios comunitarias, y no toda la comunidad se hace cargo de la radio, son pequeños grupos, ¿no? Entonces, me parece interesante todo lo que proponen, pero pensemos y sabemos que la tecnología, tecnología per se no es buena ni mala, ¿no? Depende de los usos y cómo la apropiemos, cómo hacen ustedes para que la gente en estos diferentes, lejos de estratos, zonas como son las indígenas, porque son diferentes las exigencias de las comunidades indígenas a las rurales que no forzosamente son indígenas, a las urbanas, ¿no? Porque también se nos olvidan las comunidades urbanas, que aquí también hay, hay bastantes. ¿Cómo le hacen? Porque parece que es como mágico, pero ¿cómo hacer que ellos se apropien de esto, no? Hola. Ah, pues mi pregunta creo que se asemeja un poco. Eh, era. Sobre cómo, qué perspectivas tienen desde las redes comunitarias para contribuir a preservar la cultura de las comunidades, en donde parece que justo cuando llegan las redes o llega el internet se pierde la cultura o se occidentaliza completamente, ¿no? Igual, bueno, a partir de como experiencia de campo, digo, no justo en comunicación, en otras cosas. Y pues con el pasar de los años, o sea, justo empieza a llegar y ya, o sea, los jóvenes están pegados ¿no? al celular. Justo consumiendo contenidos más que produciéndolos. Gracias. A ver, déjenme nomás ver que no haya otra por acá. Ah, sí, hay una pregunta específica sobre, que eh, nos preguntan que si hay trámites legales para la instalación de sistemas fotovoltaicos y también de la telefonía, que también eso sería como algo extenso. Eh, yo quisiera hacer nomás un apunte como a estas dos preguntas que tienen que ver también con la cuestión de sostenibilidad. Y es que en realidad yo creo que parte, no sé si del éxito, no algunas herramientas son muy nuevas, no sabemos qué va a pasar en dos, tres años. no eh, Ha sido que no son herramientas que se ofrecen, no no es que nosotros ofrezcamos un servicio, sino más bien es una relación... De, eh, con la propia gente que está trabajando ahí, y estos proyectos van delineándose desde, la propia, desde las propias necesidades, de los, de los propios sueños que tienen las comunidades. Eh, por eso son procesos tan largos, ¿no? Esto que les estamos contando son desarrollos de a veces dos, tres años en los que no se ve nada, o aparentemente no se ve nada, y que acaba resultando en una herramienta que justo pues, se fue tejiendo en lo, en lo colectivo, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene que ver también con la forma en la que la tecnología es usada, es utilizada, es apropiada. Eh, eso no elimina todos los riesgos, por supuesto, ¿no? Eh, pero sí partimos también de una visión crítica de la tecnología y de que lo importante aquí es que se aprendan a tomar decisiones tecnológicas, ¿no? es decir... Eh, mucho de lo que hacemos y lo que trabajamos con las comunidades y tratamos de hacer nosotras mismas y mismos es saber cuáles son esos riesgos y esas posibilidades también que hay en cada uno de estos ámbitos de la, de la tecnologías de la información y comunicación y a partir de eso entonces poder generar procesos que fortalezcan eso que eh, las comunidades están haciendo esas formas de suponer la vida eso que a lo que le llaman cultura o como le... Como le llaman, ¿no? Este, nomás quería hacer como ese apunte. Si quieren, como ya se nos está comiendo el tiempo, podemos, como justo estas preguntas que son fundamentales, me parece, y que fueron en el mismo sentido, podemos hacer un, un apunte final. Y bueno, aprovechar aquí el equipo técnico para que nos conteste sobre lo de energía solar. Hola. Um... Es difícil contestar acerca de la energía solar porque la ley es distinta de acuerdo con los países, pero si es solo una cuestión de tener la energía solar para autosostenimiento y no vas a conectar con, con la red, no, la, la red, de, la estructura local um, de su municipio, uh, pues eso no, no hay ningún problema, no, no, no, no se imputa ninguna ley acerca de... de tener un panel solar en su casa para su propia utilización y hablando un poco de lo que dijo la compañera en relación a, a la internet lo que hicimos en algunas redes comunitarias en Brasil que funcionó mucho fue acuerdos con las comunidades para que se para que se uh, bloquee la señal de algunos contenidos o totalmente o por parte del día. Por ejemplo, los, los niños allá juegan mucho Free Fire y juegos así y eso en las comunidades indígenas está es terrible. Entonces, uh, a partir de charlas uh, se, en, en cada comunidad se hizo una forma distinta. Pero oye, entonces dos horas dejamos en el día para que jueguen y el y al restante del día está bloqueado. ¿No? Entonces hay maneras de utilizar la tecnología también para, pues, hacer un uso más, más consciente, ¿no? Hay como hacerlo también. Yo es uh, voy a contestar a tu pregunta, Julio César, ¿no? C uh, eh, creo que una palabra clave es eh, co-creación en ese sentido, ¿no? entonces de no venir con ideas preconcebidas y de pensar que tecnologías son cosas que eh, viajan eh, de una forma eh, global así con el mundo y que se pueden usar. Hay procesos de localización, de, de apropiaciones y eh, yo creo que en las metodologías que mencionamos y el Human Centered Design también van en esta dirección, pero también el Participatory Action Research, es, antes de todo Mirar, ¿no? entonces, y escuchar así como, eh, y el diálogo con una comunidad es súper importante ¿no? y yo creo que en el pasado hasta eh, se ha como mostrado que eh, la solución de que sea la, la radio comunitaria es para cada comunidad, no, no es cierto, ¿no? entonces hay como también comunidades que buscan otras formas, ¿no? entonces hay eh, jóvenes que buscan otras formas de expresarse, ¿no? entonces eh, eh, visualmente a veces también con eh, medios como más analógicas ¿no? y eh, yo creo que esto de entender cuál es, es la visión, cuál es eh, lo que quiere en el trabajo que ustedes hacen con los jóvenes, ¿no? entonces demuestra esto como muy bien también. Yo creo que esto es la, eh, eh, la, la base para poder tener como éxito, ¿no? Entonces, y se, se reconstruyen eh, tecnologías ¿no? en, eh, con, las, eh, con las comunidades y conjunto con, con ellos. Eso sería mi respuesta. Sí, a mí también me parece una pregunta clave y, y, no, y la respuesta no es así en grande, en masivo, con, ¿no? De una todas las radios se enteran, ¿no? De una todos los colectivos cambian de perspectiva. Pues no, no sucede así. Llevamos décadas en un sistema en el que el internet, la telefonía y las tecnologías en general se nos han ido.. Eh, eh, colocando, posicionando nuestra mente de cierta lógica. Eh, para que eso se transforme, transforme, primero implica un desaprendizaje y después un reaprendizaje. ¿Cómo me recoloco frente a esto desde una visión crítica, como lo estamos compartiendo? Y eso, algo que hemos hecho en esto que dice Carlos, en esta relación y vínculos, que se van creando, que es de uno en uno, de voz en voz, acompañándonos a lo largo de los años, dejando que a cada quien le caiga el 20, cuando le vaya a caer el 20, que lo empiece a mirar cuando le toque empezarlo a mirar, que pueda encontrar cómo desde su propia manera muy creativa de hacerlo. Para que todo eso suceda, pues solamente hay un vínculo que se acompaña. Lo que, lo que hemos visto hoy es este, todo este tema de lo que exponía Dani el, el modelo de formación de promotores en telecomunicaciones comunitarias ha sido clave y en ese sentido es que no sé si tal vez después de Adri y de Dani eh, para cerrar podamos dar la palabra a Ide que está aquí y que, y que justo ese, ese, ese, ese participar de ese momento en el que te cambia el chip desde dónde vas a mirar la tecnología y la comunicación comunitaria, te permite regresar a tu territorio a empezar a generar algo diferente, ¿no? o desde dónde estés, desde donde estés actuando. Y yo creo que ella puede más bien compartir la respuesta y, y cerrar esto, porque fue parte de, de esta última generación de promotores en telecomunicaciones comunitarias. Ella es promotora en telecomunicaciones comunitarias por la UIT, el programa de formación con, con la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Eh, le paso la palabra a Adrián y gracias por compartir. Sí, igual. Eh, gracias por, por las preguntas, ¿no? Yo siento que esas preguntas pues son las que nos nos invitan a caminar. Yo no tengo una respuesta así que diga, ay, la apropiación eh, comunitaria es esto y debería de serlo, ¿no? Yo creo que es sumamente diverso, ¿no? Y que también hay eh, cuando uno está trabajando dentro de los territorios eh, más lo que eh, se se va generando es esta, pues pues pedagogía de la pregunta, ¿no? En donde las propias personas, junto con los colectivos, las organizaciones y entre todos, se van como generando, pues, pues, ecosistemas de co-creación, ¿no? Como bien decía Nils, y que si no se dan esos espacios de, de co-creación, ¿no? Eh, específicamente lo que es Wikicatat y con, junto con la Unión de Cooperativas 2SEPAN también las propias comunidades tienen sus, sus formas, sus... Sus tomas de decisión para decir, bueno, hasta aquí, ¿no? Entonces, también es escuchar mucho y con la pregunta también de la compañera que nos preguntaba cómo fortalecemos ¿no? el, el tema de la cultura siento que las tecnologías eh, sea la radio, sea wiki sea eh, lo que sea, Colmena, lo que sea eh, pues implica mucho este tema de la apropiación ¿no? por eso esta pregunta es sustancial y que también el tema de la producción de contenidos también cruza con todo el tema de historia, memoria eh, todo tema de la lengua si son si son comunidades indígenas no entonces yo siento que son diferentes aristas en donde justamente para producir un contenido no es solamente pues producirlo y ya lanzarlo ¿no? sino que aquí vamos viendo que se necesitan pues como ecosistemas más amplios en donde las en donde ese contenido tenga cabida y también resuene, no Bien. Eh, sí, gracias. Yo solamente hablando un poco de lo de la apropiación tecnológica, me gustaría destacar que la formación es clave para que se dé esto, es un proceso, pues sí, a largo plazo, eh, al menos en el proyecto este de las escuelas de redes comunitarias que les contaba, se me pasó eh, con las prisas y los nervios, eh, como comentar justo que estas escuelas se pusieron en marcha en plena pandemia, ¿no? Eh, y muchas de estas comunidades eh, tuvieron que rehacer un poco o hacer sus planes de formación de acuerdo a, a esto de la pandemia eh, y tuvieron por ejemplo que dar estas clases a través de Zoom y nos contaban por ejemplo en una reunión que tuvimos presencial con los cinco, eh, las cinco organizaciones eh, nos contaban que por ejemplo en Sudáfrica pues muchas personas al principio no sabían entrar a Zoom ¿no? para poder tomar la clase eh, la primera clase no llegó nadie o llegaron muy pocos, y, y es parte de este proceso y del, del propio orgullo de, de estas personas que están desarrollando sus propios programas de formación, de decir, bueno, ahora ya esta persona que no podía entrar a Zoom el primer día, ahora ya crea el, el enlace y manda el Zoom, ¿no? O sea, se van desarrollando estas capacidades a, a la par y creo que eso es lo, lo más importante que podríamos destacar eh, es también justo como la, la formación ¿no? y cómo se va haciendo pertinente a cada contexto y creo que todas las que estamos aquí eh, compartimos esto que, que ya hemos platicado no somos una organización que llega a las comunidades a imponer algo sino más bien justo este, las comunidades se acercan ¿no? y, y nos dicen queremos hacer esto y buscamos la forma de que, de que se pueda hacer Gracias, hola, muchas gracias a todas y todos, pues. Eh, tengo la fortuna de contarles que fui parte de esta generación de, eh, de comunicadores ¿no? técnicos en radiodifusión en comunidades indígenas. Este programa de formación, creo que una de las cosas, trataré de ser breve, una de las cosas que más me llevó, más valiosas que aprendí, es justamente eh, concientizar, eh, interiorizar qué es lo que que queremos trabajar como comunidad, yo en mi comunidad, una comunidad en o chochoteca de Oaxaca, eh, para todas las necesidades que tenemos, ¿no? Partimos de necesidades, eh, lo que decían hace rato, ¿no? Cada eh, comunidad rural, indígena, urbana tiene sus necesidades en nuestro caso, eh, el interés pues va desde defensa del territorio, eh, la eh, difusión de la lengua originaria que está en peligro de extinción pero antes de eso, en todo este proceso que, que vivimos eh, de formación de compartencia, creo que concienticé que tenemos que eh, pues trabajar también desde, desde puntos clave eh, comunitarios, por ejemplo, desde el territorio. ¿no? Eh, me, me pasó que varios compañeros llevábamos la idea de quizá este, eh, tratar de ayudar a crear una radio comunitaria, pero ya en ese proceso de, de, de pensar cómo lo íbamos a hacer, pues creo que eh, concientizamos que primero había que que escucharnos ¿no? en la comunidad y trabajar aspectos básicos de, de comunicación, de escucha, de entendimiento entre todos. Entonces ahorita les cuento que antes del proyecto de radio comunitaria, por ejemplo, tenemos proyectos ya, ideas de trabajar, por ejemplo... Eh, algunas temáticas de territorio con los niños y niñas de la comunidad con toda la gente, con eh, parajes, por ejemplo, de, del pueblo que, que se está perdiendo ese conocimiento y ya creo que a partir de ahí vamos a empezar a, a pues a, a crecer y a enriquecer nuestro proyecto de, de comunicación de radio, de todo lo demás entonces bueno, eso es algo muy valioso que me llevo porque sí justamente creo que ya, eh, eh, como dicen el chip cambia, eh, antes pensábamos, este, red comunitaria o trabajo comunitario quizá son las redes de, de tecnología, ¿no? Y ahora ya sabemos, bueno, esas son herramientas, herramientas que podemos utilizar, pero el trabajo primero este, lo estamos haciendo a un nivel local, a un nivel, como lo decía Blanquita, este, para la vida, ¿no? Desde el amor y el cuidado de, de la vida en comunidad. Gracias. Muchas gracias, Aire. Bueno, pues, creo que ya llegó el tiempo de, de cerrar este evento. Para quienes estén aquí, les recordamos, tenemos chips de También <risa> Se pueden mudar de una vez. Y eh, cuando vean, ya no hablamos de los planes y los precios, pero cuando vean va a ser otra cosa que les va a gustar. Este, tenemos también acá algunos stickers, algunas cosas para que puedan compartir el repositorio, Colmena, Wiccatat, etc. Y eh, finalmente... Me gustaría eh, recomendarles un poco en lo último que hablábamos. Nuestra metodología está sistematizada en una guía que se llama, y si repensamos las tecnologías para la comunicación, está en el repositorio. Bueno, no sé si ya está, este, ya está en el repositorio y si no, también en el sitio web redesac.org.mx, ahí la pueden encontrar eh, para quienes quieran saber más. Y ahí están también, como todos los contactos. Y el último aviso parroquial es que vamos a abrir una nueva generación pronto del programa latinoamericano que desarrollamos con la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Entonces, les invitamos a seguir nuestras redes sociales. Eh, más o menos en un mes o algo así estaremos anunciando la nueva convocatoria. Gracias, gracias de verdad a todas las personas que nos acompañaron de tantos territorios, de Bolivia, de Ecuador, Colombia, Paraguay, Guatemala, estoy haciendo la prueba de memoria, ¿eh? Argentina, eh, Colombia, México, bueno, todas, toda el habla ya la que está por ahí. Y muchísimas gracias también a ustedes que nos acompañan por aquí. Un abrazo a todas y todos.